¿Qué pasa peña? Soy Killer estamos de vuelta un día más Con las aventuras de nuestro nórdico favorito Angrod en Valheim Esto es justamente después del último episodio grabado eh, Lo único que he hecho de diferencia es Pararme eh, No, coger, aquí tenemos el barco Coger la cripta esta e Entrar, justamente al entrar me he encontrado un cofre con 15 de metal Y eh, de un poquito para adelante he picado eh, la masa esa me ha dado un poquito de metal y he otro cofre Con más metal He venido para arriba y lo he, eh, no, lo, he, lo he Lo he fundido todo Me ha sobrado La verdad con todo lo que he hecho me ha sobrado Dos de metal Y lo mejor es que tenemos ahora Esto a nivel 2, esto a nivel 2, esto, esto no me ha llegado Para nivel 1 He subido el lanza de hierro a nivel 2 Y he subido y me he hecho la maza y lo he subido a nivel 2 No hemos quedado sin metal Aquí he puesto la llave porque ya no la vamos a A usar Y vámonos a por tuétano Llevamos comida Todo vigorizante Para poder tener, bueno, para poder, ya sabéis, para equipar y demás Y preparados para darle candela A ver cómo sale la cosa, eh A ver cómo sale la cosa Ya está Vamos para abajo Ya sabéis que tengo por aquí abajo el, el portal Si no habéis visto, lo, hablando de cómo he llegado abajo y demás Podéis verlo en el, el episodio anterior Y como siempre, ya sabéis que un fuerte like Suscribiros al canal y activar la campanita para tener notificaciones de este vídeo y de muchos más Siempre vuestra opinión, vuestro consejo, vuestro comentario es bienvenido Vamos con tuétano Obviamente si no lleváis los huesos no podéis invocarlo Que tenía que ni que volver para atrás para coger los huesos Y bueno, ¿qué llevo, para, qué, ¿qué llevo para ir preparado? Pociones de veneno, los huesos y sopa de zanahoria Que es muy fácil de, de hacer, la verdad, y sube bastante... La vida, oye, no damos mucha vida, pero da bastante vigor. La vida te la sube cuando está recién comido. Pero bueno, yo creo que vamos a poder aguantar con esto de vida. Si veo que no, pues. Nos retiraremos y probaremos un poquito más fuerte. Vamos con el señor Tótano. A ver. A ver qué se cuenta. Vamos a poner el veneno. Ya. Porque.. Eh, ya no es que sea fácil. No es que sea complicado. Es que encima el mamón invoca Mierduchi. Y yo creo que evitarnos ser golpeado por él y dándole candela, podemos. Encima el truqui que yo he puesto aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo no tengo mucha esperanza y vamos a ver. ¿Voy a morir seguro? No, segurísimo. Hay que poner esto aquí, perdón. Adiós. Adiós, y ahora. ¡Ay! Porque como podía ver, el arco no le hace una mierda. A le quita 8. Uf, quita mucha vida, ¿eh? Es que el esto de esto El problema es el veneno este que crea Y también porque creo que me ha, que me ha dado ¿eh? El veneno no este que crea quita mucha vida Y si te quedan ¿eh? es lo que pasa Me a morir Voy a morir Voy a morir Uf, es complicadete. Más que nada porque tampoco me da tiempo a curarme. Se lo quita de sobaco, el tío, el tío asqueroso. Hay que salirse. Que sí, claro, es que si me quedo dentro de, es, lo, es lo que me ha pasado. Si te quedas dentro de la área de acción del veneno, pues obviamente el veneno es te da. No para, no para de... Uf, esto es complicado. De la hecha, ¿eh? Uf, ya os digo. He muerto. Es muy complicado. Bueno, vamos a, a, a volver corriendo a cogerlo todo. A ver si puede ser posible. Vamos a ver. cansado de yo creo que una buena estrategia sería irse descansar y volver yo creo que eso sí lo suyo vale vámonos ya he ya, ya, ya cansado tengo eso la, la energía para que, para poder equipar más y vamos así si podemos con él a ver que con él podemos ¿Qué más aquí, el cabrón? ¿Qué bajo quedar, hijo puta? Tengo que alejarlo de ahí. Tengo que, tengo que traerlo aquí. ¿Y encima se ha curado? Encima se cura La madre que lo paleó Encima se cura Es jodido Y muy peligroso Hay que huir de este humo verde Para que el veneno pues no... Si estamos dentro del veneno Nunca, siempre, siempre estamos envenenados Y no se baja el tiempo de veneno Ahí Vamos a alejarnos un poquito Vamos a alejarnos un poquito Vamos a hacerle La cabriola Para irnos curando poco a poco Eh, si no da mucho Nos alejamos porque el veneno no hace mucho daño. Así, ah, vamos a ir dando bordecilla, Para irnos curando. Sin idea, eh, atacar, esquivar, huir. Atacar, esquivar, huir. Atacar, esquivar, huir. Lo malo es que la vida no sube tan rápido. Tiene que haberme puesto por aquí... No tengo piedra. No. Tiene que haberme puesto eh, esto. ¿cómo, lo, ¿Cómo se dice? Eh, algún algún fuego Para curarme Que creo que con la lluvia está voy Para curarme Se cura Cada vez que echa eso se cura el cabrón Me da cuenta O se va curando poco a poco O cada vez que echa la mierda esa se cura No sé Una, una de dos Una de dos Si me pone Esqueleto Si me pone Esqueleto En medio Arquero Ya Flavio esto es, esto es flabes tóxico ya sabéis, señores, eh, bueno, chicos y chicas, el flabes tóxico, ¿eh? No lo comáis, aquí os lo podemos otra. Me recuerda mucho al Luigi al bugi eh, de, ¿no de pesadilla antes de Navidad. Y viene a poner alguna poción para poder curarte. Alguna poción para poder curarte Uff Uff No puede ser Que como te deje follado y te de con la vida Te revienta Bueno Vamos otra vez aquí corriendo A la cosa Me pueden imaginar, ¿eh? ¡Vamos ya, hombre! ¡Vaya, hombre! La Virgen! Vamos ya! ¿Quién queda por ahí? ¡Cuchi! Me va a trolear tú ahora mi ahora. ¿En serio? Que te den por culo ¿Entro, digo. A ver qué dice el señor Huggy Parece que uno de los muchos huesos que condía este usuario En el estómago era una fúcura. Este hueso contiene una magia poderosísima que te guía Hacia la Hasta la Cosa que encuentra, eh, encuentra en la tierra Puede encontrar filones de plata incluso el tesoro enterrado Mola Mola Lo malo es lo malo es que esto no se puede llevar a la parqueto. Dice que puedo tratar cosas ocultas. Dice. Vámonos. Bueno, vámonos. Espérate, a ver si me queda aquí algo que coger. ¿eh? Yo creo que no. Dios mío, eh. ¿Qué por ¿Qué, qué, qué, qué es? ¿eh? Habré muerto por lo menos cuatro o cinco veces. Vamos a ver, vamos, vamos a probarlo, a ver En serio, aquí debajo Así que aprendemos a, a manejarlo. Aquí. Vamos a probarlo en otro lado Vámonos Vámonos para la base Y ahí a ver si lo probamos o algo Venga, vámonos Bueno, ahora hay que ir a poner el trofeo de trófano, ¿no? Altar Si no, no hemos hecho nada Nos alejamos Y nos vamos a acercar Y ya se haya conectado al altar Es mi técnica para poner portales Y no tener tú que he visto vídeos De gente con la base llena de portales No es necesario Hombre, si juega solo Aquí llega y lo pone Y ya está Que será este Resistencia contra el daño físico Hostia Me mola Me mola Y mira, ya que estamos aquí Vamos a probar el dispositivo este Que ha estado por aquí pitando De una pita, por cierto Uy, esto, van a estar aquí atacando Si me ha pitado por aquí Vamos a ver Yo cuando he, he salido Que he por aquí, me ha pitado O así por aquí, ¿Dónde ha sido No sé Como oh, mola, ¿no? Me gusta, gusta. No sé si se queda fija Ah, vale, aquí sé yo que es un tesoro Porque aquí hay una Una, una tumba seguro Hasta piedra. Hostia, oh, que fuerte me parece Pues sí, se puede encontrar cosillas Hostia, oh, que fuerte Eh, mola un huevo, eh Mola bastante Valioso, claro mm, No hay nada para colocarse ahora mismo a collar Se eh. ve claramente que no quiero esto se ve claramente que es para eso Ahora os al mercadet y lo vendes Pero sí que no vende nada El mercadet ¿eh? No vende nada, para mí A mi gusto no vende nada que a mí me vaya A servir de algo La carne de Mimir que sirve para fabricar El El mart un martillo que hay Pero he comprado carne de Mimir y no me ha saltado la receta Me debería de haber de saltado la receta A comprar carne de Mimir De Ymir, perdón, no de Mimir, de Ymir No, no sé si aquí Lanzasiles... No. Hombre, será obviamente... Será obviamente lo de metal. Inea, azada, flecha garrote martillo... Nada. Ahora, ahora lo reparo en el otro. No sé. No sé. No tengo ni idea. Aquí tampoco está, ¿verdad? Claro, tendré que descubrir, tal vez el me, me hará falta plata Y al descubrir plata Ya seguramente me saltará lo de lo del martillo Que come Que hace falta car carne de Ymir Que para Que el martillo que congela Pero bueno, ni tan mal con la, con la fúrcula, ¿eh? Ni tan mal Ahora ya podemos coger e irnos a la montaña eh, Aquí En nuestro siguiente sitio La montaña de montaña. Pero para ello hace falta fabricar pociones eh pociones para el frío. Sí o sí. Hidromiel vigorizante. Ya, qué montón da, ¿no? Quiero probar una. Ah, que amigo, o oh, este, o oh, pues yo si sé, me lo hago. A, a ver, le he puesto para venir. En realidad lo estaba haciendo para venirme aquí a por el. a por mi mir. O a por mi a por el tuétano. Pero le eché, si lo sé, me espero a que se haga. Son mociones para subir rápidamente el vigor. Oye, oh, pues ni tan mal. Ni tan mal. Bueno chicos, hoy hemos acabado prontito eh, Gracias por haber visto el vídeo Ya hemos acabado el Y En el siguiente vamos a irnos ya a investigar La zona de la montaña A descubrir plata eh, Plata y oro eh, Y para aumentar aún más Lo que sería el Retro árbol de tecnología Y haciendo cositas más chachi más increíbles Como siempre digo, eh, un fuerte like Suscribiros y activar la campanita Y comentar lo que os dé la realidad de la gana Consejos si queréis vídeos de consejos míos Sobre jugar a Valheim Bueno, tips de supervivencia eh, Y demás Ya sabéis que soy Killer, nos vemos en el siguiente vídeo